Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Sol Estrella, una estrella en la cocina En esta oportunidad vamos a preparar un delicioso bocadillo de jamón y queso o una torta de jamón y queso Es muy sencillo de prepararlo Lo vamos a preparar sin huevo Es muy rico Ahora, comencemos Agregamos una taza tres cuartos de harina le agregamos media cucharadita de bicarbonato ya que esa es harina leudante le agregamos una cucharita de azúcar pequeñita y media cucharadita de sal mezclamos listo que vienen siendo los ingredientes secos agregamos una medida de leche en polvo Teclamos. agregamos 60 mililitros de aceite Aquí tenemos media taza de agua y comenzamos a mezclar. de taza más de agua y mezclamos Ya que está muy espesa, esperando que se suavice un poco. Otro poquito de agua. En realidad ya estamos agregando. tres cuartos de taza en total tres cuartos de taza de agua teniendo la mezcla en este punto este es el punto que buscábamos listo la podemos llevar al sartén colocamos el sartén sobre el fuego agregamos un poquito de aceite lo esparcimos sobre todo el sartén agregamos la mezcla. Es un proceso muy sencillo, muy práctico, muy rápido sobre todo. Para hacer un pancito al sartén o una torta rellena de jamón y queso. Una torta, pero cuando hablo de torta no es una torta dulce, es salada. se le están haciendo las burbujitas por arriba y colocamos la tapa tapado alrededor de unos 3 minutos destapamos le agregamos trocitos de jamón agregar ahora quesito, yo tengo acá quesito rayado le pueden colocar el queso de su preferencia, yo le estoy colocando un quesito llanero Luego de unos minutos vamos a retirar esta parte, la vamos a llevar a un plato y vamos a colocar otra parte de la mezcla sobre el sartén, el resto que teníamos en el bol. y volteamos y colocamos la otra parte del pancito, la torta. La colocamos, tapamos nuevamente y esperamos su cocción. Tapamos y, como ya podemos ver, está listo nuestro bocadillo, pancito, torta de jamón y queso. Vamos a volver por acá para verlo del otro lado. Está listo, ya lo podemos retirar. Acá lo tenemos. la demostración final vamos a cortar a ver nuestra porción y comérselo así recién hecho es una delicia calentito miren cómo se pone el jamón y el queso especial Listo el bocadillo o la torta de jamón y queso. Culminado el proceso. Por acá lo tenemos. Vamos a probarlo. muy, muy bueno. Es muy práctico. Les aconsejo que se suscriban a mi canal y lo preparemos. Está muy sabroso. Si te gustó el video, comparte con tus familiares o amigos para que ellos también tengan la oportunidad de hacer algo sencillo y rico en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.